entender con el experto qué es esto de las asociaciones subconscientes cómo entenderlas lo vemos así que acompáñenos Digital 847. Hola, hola, ¿qué tal? Ya saben, bienvenidos a este podcast en el que hablamos de lunes a viernes de, pues, de lo que nos apasiona, ¿no? Los negocios a través de los medios eh, digitales. Y pues hoy estamos un martes más, martes 21 de diciembre del 2021. Estamos casi por terminar este año, pero nosotros seguimos entregando contenido de valor. Y bueno, estoy con un invitado especial, ya amigo del podcast que se pasa eh, por acá nuevamente y que nos trae un tema muy, muy interesante, y es cómo entender las asociaciones subconscientes, ¿no? Porque él obviamente es un experto en... Eh... Eh, neurociencias, ¿no es cierto? Speaker, neurocoach, neuromarketing, así que él maneja muy bien esto. Pero claro, antes de entrar en esta valiosa entrevista, pues primero dar las gracias a nuestro auspiciante que es la Cooperativa Andalucía, que eh, sigue aportando a la reactivación económica y pues ha sacado mm, diferentes líneas de crédito, tanto de consumo como microcréditos, con eh, buenísimas tasas de interés que eh, ayuda a, en relación a su competencia o al sector, ¿no? Así que echarle un vistazo, ya les dejamos en las notas de el programa. Y bueno, también recordarles que este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados, Tubos TV, Contraportada y el Vanguardista. Así que, pues bueno, ya no les canso más. Vamos a entrar con la, eh, la entrevista del día de hoy. Ah, pero me olvidaba, me olvidaba antes de eh, si eres un CEO, si eres un gerente de ventas, si eres un gerente de marketing y quieres eh, generar oportunidades de negocio nuevos, prospectos que te vengan de manera constante, predecible y escalable por medio de LinkedIn, pues ya saben, dentro de cateman.com slash mentorías pueden revisar más información. Y ahora sí, vamos a entrar con, en, en, en materia. Mi querido Mars, eh, Miguel Ángel Ruiz, pero más conocido como Mars. Qué gusto tenerte aquí. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente al podcast. Feliz de estar compartiendo con ustedes. No, una maravilla y un placer. Realmente nos sentimos muy honrados de que te pases por acá. Bueno, vamos a entrar en materia, ya que tú eres el experto eh, y tú mismo nos propusiste, y me pareció un tema realmente muy, muy interesante. ¿Cómo entender esto de las asociaciones subconscientes? Y claro, yo algún rato eh, siempre me gusta investigar un poco, y cuando uno pone esto, bueno, te sale que el subconsciente, que el inconsciente, que el consciente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de entender esto? ¿Cuándo es subconsciente? ¿Cuándo es inconsciente? ¿Y cuándo? cómo como, como, pues el cerebro me imagino que hace estas aso asociaciones y a la larga como esto lo aterrizamos a las compras. Así que todo tuyo el micrófono. Eh, es, es una tremenda discusión la que propusiste, esto del consciente, subconsciente, inconsciente, eh, las definiciones, uh -huh. los límites. De claro. hecho, hasta el día de hoy es una discusión que divide a los autores de forma brutal. ¿no? Creo, uh -huh. creo que podríamos resumir, eh, siendo tremendamente eclético. Eh, en, en dos tipos de, de, de pensamiento. Un pensamiento racional consciente, que asocia todo lo que tiene que ver con la verbalización, lo que recordamos, o sea, eh, de forma, de forma eh, no consciente, sino que de forma eh, activa, ¿no? Lo que yo quiero recordar, o lo que yo trato de recordar en ese momento, tiene que ver con lo consciente, y lo que podemos englobar como subconsciente, que está bajo el umbral de la conciencia, y ahí podríamos englobar subconsciente, inconsciente, eh, implícito, y un montón de términos más, que son muy complejos de entender, porque la psicología y, y la, eh, la, el psicoanálisis de donde sale todo este tipo de temas, eh, está muy, muy, muy poco basado en los estudios reales de cómo funciona nuestro cerebro, era eran más teorías eh, eh, de tratamiento, de terapia, que propiamente tal, que, que tenían un respaldo, que, que, que algo que tenía un respaldo en una estructura cerebral, ¿no? Entonces, ahí después hubo como una, una reconversión, y es todo un temazo. Pero, pero lo importante para nosotros es entender, en el tema de lo subconsciente, cómo funcionan las memorias. Cuando entendemos cómo funcionan las memorias, podemos definir mejor este tema. Es, tenemos... La, eh, hay, hay tres tipos de memoria, la memoria a corto plazo, la, la memoria a, perdón, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo es una memoria que dura segundos ¿sí? podría durar en promedio 7, 15 segundos, podría durar hasta minutos que son esas cosas que de forma consciente uno repite, ¿no? yo te digo mi número de teléfono tú estás ahí, 74, 80, y tienes que repetirlo constantemente para recordarlo porque si no se te va, entonces tú me dices ¿cuál es tu correo? Katia .man, arroba, katia.man .com. tú estás Katia, punto, tratas de recordarlo, ¿no? ¿Por porque, porque si no se te va. Esa Después es la está de la memoria. Esa es la claro, de de plazo. Eh, Sí, esa es la memoria operacional que es de muy corto plazo, ¿sí? Uh -huh. Cuando ya pasa a la memoria a corto plazo, son cosas que pueden durar días o incluso hasta semanas, e incluso meses, que es una información que, dada la repetición, se van guardando en la memoria. Entonces, claro, como hemos conversado ya tantas veces, si tú me dices tu correo, lo más probable es que ya se me va a acordar, porque asocio tu nombre con tu página web, ya lo he escuchado, y por lo tanto va a estar ahí un par de semanas, pero de pronto si en tres meses más me dice, oye, ¿te acuerdas de mi correo? Voy a quedar como, no. Porque a pesar de que lo, lo tengo, ¿no? Lo mantengo, ya se me ha ido. Y eh, eh, lo que pasa entre la operacional y el corto plazo tiene que ver con la repetición. Entre más yo repita algo, evidentemente, más se queda en mi cerebro. Y ya cuando paso a la memoria a largo plazo, hay, hay un filtro que está directamente en el hipocampo y la amígdala, que son los filtros emocionales de la memoria a largo plazo, que tiene que ver con el límite emocional. Cuanto más me emociona algo, de mejor manera lo recuerda, ¿sí? Cualquier información que no esté asociada una, a una emoción, no se recuerda, ¿sí? Por ejemplo, si, si hiciéramos un recuento, ¿no? Del colegio, o sea, de algo que a, para los ambos es de hace bastante años, ¿no? Eh, <risa> si tú empezaras a rememorar el colegio, yo creo que te recordaría a aquellos profesores que tuvieron un impacto muy positivo en tu vida y aquellos que tuvieron un impacto muy negativo en tu vida. Aquellos que te hicieron la vida muy fácil y aquellos que te hicieron la vida imposible. Es aquellos que tú decías como, Dios mío, no me lo quiero cruzar en la vida, nunca más. ¿Sí? Pero aquellos profesores que fueron muy tranquilos, o que fueron promedio, tú quedas como, ¿fue mi profe? Como, <risa> ¿Te acuerdas de ese profesor? Es como, ¿fue mi profesor? Porque no generaron un impacto, un, un, un pique emocional en tu vida. Entonces aquellos que fueron muy positivos, muy negativos, se guardan en la memoria a largo plazo, y aquellos que fueron normales y estuvieron dentro del promedio probablemente se van a olvidar. Ahora, la memoria a largo plazo se divide en tres, ¿sí? La memoria semántica, la, la memoria episódica y la memoria procesal. La memoria semántica tiene que ver con nombres, nombres de marcas, personas, ciudades, y está asociada, por ejemplo, en el mundo del marketing, con el branding, ¿no? Entonces, eh, a mayor conexión emocional yo tengo con una marca, más voy a rememorar, por ejemplo, el nombre, eh, el eslogan el, el, el que tiene la, la, la marca, ¿no? Porque está asociado a las experiencias que yo estoy viviendo. Entonces, si, eh, si entre más recuerdos emocionales yo tenga asociado a una marca, más voy a recordar su nombre. Por ejemplo, yo no tomo Coca-Cola como producto. Espero que Coca-Cola no sea auspiciador de este podcast y no nos no. mandemos ningún problema. <risa> no nos mandemos <risa> ningún problema y nadie lo esté mirando. No, eh, Coca-Cola, yo no soy consumidor de Coca-Cola. No tomo ni compro Coca-Cola. Pero en mi cerebro yo no me imagino una Navidad sin una Coca-Cola de tres litros en medio de la mesa. Porque está tan asociado Navidad igual Coca-Cola que en mi cerebro yo me imagino una Navidad y me imagino una mesa con la familia, el pavo o un pollo en el medio y una Coca-Cola al lado. Y listo. A pesar de que yo no tome Coca-Cola Navidad, porque tiene que ver con Navidad igual Coca-Cola y la familia y, y hay una serie de conceptos semánticos que están asociados a un concepto que en este caso es Navidad. Tenemos la memoria episódica. Termino la definición y te cómo sí. me pregunta. Claro, claro la memoria es... episódica tiene que ver con emociones, con, con, con historias que tienen un contexto emocional. Y recuerdo la historia y el contexto de lo que ocurrió. La música, los aromas, lo que ocurrió, los colores. Entonces, por ejemplo, y siempre uso como ejemplo esto, yo antes vivía en Chillán Viejo, que es una ciudad al sur de Chile. Sí, yo, yo soy de Santiago, que es la capital, pero un tiempo yo vivía en una ciudad que es un poquito más rural, que era Chillán Viejo, que está al sur de Chile. Y recuerdo que una vez estábamos celebrando un festival en una plaza, y yo compré, asumo que en todos los países de Latinoamérica deben tener este producto, una manzana confitada. ¿Sí? Claro, por supuesto. Okay, perfecto. Acá en Chile es típico que uno iba a los festivales cuando niño, y un papá le compraba o una banana o un plátano confitado o una manzana confitada. Yo me compré una manzana confitada porque me había ido a un festival, tenía que comprar una manzana confitada. Y recuerdo muy bien eso porque me di cuenta mientras estaba comiendo la manzana confitada que tenía la etiqueta de la manzana, abajo del de confitado. Y fue como, ok, esta manzana no le sacaron, no le retiraron la etiqueta de la manzana de la propia manzana, la manzana tenía una etiqueta, entonces que como, ni siquiera yo creo que lavaron la manzana y no me dieron ganas de seguir comiendo esa manzana confitada, y la boté. Dios. Entonces, esa experiencia tan negativa de decir, ¿por qué la manzana confitada fue confitada con una etiqueta? Etiqueta la fruta. Entonces, ese episodio que tiene, negativa. sí, entonces fue como, fue como, entonces yo cada vez que veo una manzana confitada, inmediatamente recuerdo, Pachillán viejo y la manzana confitada en el festival que me compré. Y la última. ¿Qué tiene cómo vas que a ver... comprar manzana confitada? O por último, si la voy a comprar, la voy a revisar muy bien antes de comprar. ¿sí? Voy a mirarla por todos lados para saber si tiene o no tiene una etiqueta. Y la tercera tiene que ver con la memoria procesal, que tiene que ver con acciones. Por ejemplo, andar en bicicleta, manejar, ejecutar alguna herramienta o algo mecánico, que tiene que ver con procedimiento. Que de hecho no entendemos muy bien cómo se registra, pero yo puedo andar, no puedo andar en bicicleta. 20 años, me vuelvo a subir a una bicicleta y voy a saber seguir andando. ¿Sí? sirve con nadar con, con, con tocar la guitarra aquellos que tienen habilidades musicales tiene que ver con manejar, que tiene que ver con acciones y eso es una memoria implícita aquellas cosas que en el cerebro de forma natural y de forma innata nacen dentro de Sí, creo que me quería hacer una pregunta sobre eso Sí, no, claro, me parece, bueno, qué interesante, gracias, mar eres brillante con toda esa información valiosa que nos comentas. Bueno, nos habías mencionado al inicio, haciendo una pequeña recapitulación de todo lo maravilloso que nos has comentado, que claro, de todo este tema de la memoria consciente, inconsciente, subconsciente, pues digamos que hay como que dos ramas desde lo que te entendí. Lo consciente es lo que realmente estamos, pues, claros eh, que lo que está pasando, ¿no? Lo inconsciente o lo subconsciente que podría englobarse en una sola, es aquello que de pronto nos registramos, y ahí es es donde yo te quería preguntar también, muchas veces dicen, el subconsciente no es para nada inteligente. Tú le puedes mandar cualquier tipo de información que la guarde y la registra, y pues a la larga puede ser que incluso esto eh, impacte en tu vida y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Sí, no sé si no es inteligente, pero pero a lo que voy es que no tiene que ver con, con inteligencia, tiene que ver con que tiene formas de procesar la información distinta, más que, porque hablamos, cuando hablamos de la inteligencia propiamente tal estamos hablando de un proceso razonado y estamos hablando de la razón cuando hablamos de lo subconsciente tenemos que ver con lo emocional con aquellos elementos que no son razonados pero que sí registran, por ejemplo estoy negociando con un vendedor y el vendedor me está mirando con una cara que, que de verdad no me dan ganas de comprarle y eso mi cerebro sí lo está registrando entonces, o, o por ejemplo un vendedor me está diciendo algo y hace un gesto en la cara, distinto a, a lo que me está expresando. Entonces, por ejemplo, me dice, eh, a mí me encanta trabajar en este lugar y su cara no es de felicidad, sino que, por ejemplo, es de ira. Es como Entonces, que está fingiendo. Exacto. Lo Entonces, mi cerebro, de forma subconsciente, me dice, ¿sabes qué? Hay una inconsistencia entre lo que está diciendo y lo que está expresando. Y le dice al racional, dice, desconfía. Tengo información de lo que está diciendo, no es confiable. Y ahí es cuando tú empiezas a decir, como que no le creo. No entiendo por qué, ¿sí? No tengo, no tengo un argumento, pero no le creo, no confío, no me, no me, da, no me inspira confianza. Ese no me inspira confianza es nuestro subconsciente diciendo, ojo, detecté algo. Detecté algo que de forma racional, y a veces son microgestos, ¿no? Son, son cosas que conscientemente no detecté, que conscientemente no recuerdo, pero mi subconsciente sí. sí. Entonces, yo estoy hablando con alguien y yo estoy diciendo, mira, yo estoy súper feliz de trabajar en esta compañía, yo 20 años acá, yo confío mucho en los productos de nuestra empresa. Y tú miráis y decís como... No parece. No. no <risa> claro. No. sí Por eso es muy importante, y esto tiene que ver con los vendedores, si el vendedor no cree en el producto que está vendiendo, producto o servicio, es muy poco probable que inspire la confianza necesaria para que un cliente que lo está escuchando confíe en el producto que está vendiendo, ¿sí? o sí. producto o servicio que está vendiendo. Y eso tiene que ver con lo subconsciente. Así que, de hecho, marcas, por favor, que están escuchando esto, antes de tratar de, tratar de convencer a sus clientes, convencen a sus vendedores, porque sus vendedores son la cara visible de la marca. Y muchas veces yo, yo he trabajado con cientos de marcas, grandes, medianas y pequeñas, multinacionales y pequeñas startups pequeños emprendedores y muchas veces los vendedores son el último eslabón de la cadena son lo que menos le importa están muy interesados en gastar miles de dólares en un estudio para entender al consumidor pero no están dispuestos a invertir por ejemplo en capacitar a su equipo de venta y muchas veces que yo aunque yo creo una experiencia de venta increíble con una sala de venta apoteósica, con, con, con con con olores aromas música y algo que sea tremendamente estimulante si no tengo un vendedor que acompañe esta experiencia el vendedor lo que va a hacer es tirar para atrás toda la experiencia y no va a ayudar a potenciar la experiencia. Tienen que ir de la mano. Me pasa mucho que las empresas están dispuestas a invertir en salas de venta, en mejorar, mejorar la luz y que, y que pongamos acá musiquita y que pongamos fragancia. Y un montón de cosas que significan inversiones, porque claro, cuando tú tenés 40 salas de venta y tienes que invertir 40 fragancias y cada fragancia te sale un precio mensual, so, so, es dinero. Pero no están dispuestos a invertir, por ejemplo, en capacitar a sus vendedores. Y si el vendedor no ayuda a potenciar la experiencia, las experiencias terminan siendo mermadas por, por, por uh -huh. el vendedor. En claro. vez de ser potenciada, terminan siendo mermadas. Y un tema muy importante que nosotros hacemos, de hecho, hoy día estamos trabajando, por ejemplo, eh, en Chile, fuera de lo político, estamos haciendo un estudio eh, sobre las elecciones presidenciales en Chile. En Chile, este año, en noviembre, ya fue la primera vuelta, y ahora en diciembre tenemos la segunda vuelta. Eh, segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el próximo presidente que va a, a tomar cargo en marzo del 2021. Y hoy día nosotros estamos haciendo un estudio, por ejemplo, para ver de distintas características y atributos y conceptos con, cómo están siendo asociados, en este caso hay dos candidatos políticos, eh... Boric y Kass da lo mismo la tendencia política, son los dos personajes que hoy día están siendo candidatos presidenciales en la papeleta de la segunda vuelta, y estamos viendo de, una, de un pool de distintos atributos, por ejemplo, confianza, cercanía, eh, honestidad, lucro, y un montón de temas más, cuáles son las asociaciones positivas y negativas que tienen los candidatos políticos. Hoy día existen herramientas como el IAT o Test de Asociación Implícita, en inglés, Implicit Association Test, en, la, en, en español, eh, test de asociación implícita que busca entender cuáles son las asociaciones a una serie de atributos, cuáles son las asociaciones subconscientes que tiene una marca, producto, categoría o servicio o personaje, como en este caso político, en el cerebro del consumidor. Por ejemplo, si tomáramos siete marcas de lujo, no sé... Sea, Tiffany, eh, Armani, Gucci, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, etc. Tomamos siete marcas, las siete marcas de lujo más prestigiosas del mundo. ¿Cuál es la marca más asociada en el cerebro de la gente a lujo? ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, ponemos este concepto lujo y ponemos las dos marcas y empezamos a hacerlas competir. Y vemos cuál es de estas marcas la más asociada en el cerebro del consumidor a lujo, a exclusividad, a lujo, a costosa, a premium, y vamos elaborando una serie de atributos y nosotros podemos entender de un pool de estos atributos cuáles son los que están más o menos asociados o asociados de forma positiva o de forma negativa. Entonces, por ejemplo, un caso, eh, tomamos dos marcas internacionales de cadenas de mercado y podemos, por ejemplo, tomemos marcas gringas para no tomar latinas que varían mucho. Tomemos, por ejemplo, Target versus Walmart. Target Women, sí. dos do marcas gringas que son competencia, ¿no? Entonces vamos viendo en, en temas de disponibilidad, precio, eh, calidad de atención, eh, disponibilidad de caja, eh, rapidez, eh, disponibilidad de producto, ex, disposición de los productos, etc. Y vamos evaluando limpieza, orden, eh, etc. Vamos evaluando 10, 20 atributos. ¿Cuáles son los más asociados a cada uno? Y vamos viendo que, por ejemplo... En estos 20 atributos, Target está posicionado a limpieza, seguridad y disponibilidad de producto. Y Walmart, por ejemplo, está asociado a precio, rapidez y disponibilidad de caja. Y por lo tanto, vamos viendo cómo están posicionadas estas dos marcas y podemos saber si estos son los posicionamientos que quiere. Entonces, Target, por ejemplo, quiere ser posicionada como más barato que Walmart. Y nos damos cuenta si está o no posicionada el cerebro consumidor de esta forma. ¿Y cómo se hace el estudio? Es tremendamente sencillo. Se mide por tiempos de reacción. Entonces ponemos estos conceptos y entre más rápido una persona responde hacia una marca o producto, más asociado es al cerebro. Cualquier respuesta inferior a dos segundos es una respuesta subconsciente, porque las decisiones subconscientes se toman en menos de dos segundos. Cualquier eh, respuesta o cualquier decisión tomada por solo los dos segundos es una respuesta pensada, razonada y por lo tanto falsa. Y es un falso positivo. ¿Sí? Una decisión de compra dura en promedio 7 segundos. Pero los dos primeros segundos son las asociaciones subconscientes o implícitas. O asociaciones que están en el cerebro. Entonces, inconscientemente, Katia, Aman, para mí significa esto, esto, esto. ¿sí? Entonces, ¿es, lo que Katia quiere, ¿es en lo que Katia quiere estar posicionada o no? Entonces tú te das cuenta que hay estos tres. Uno el que tú quieres y los otros dos no. Y uno de esos puede ser negativo. Entonces, ¿cómo trabajamos una estrategia de comunicación para minimizar el negativo y potenciar el positivo? ¿sí? Te permite tener lineamientos de comunicación, te permite medir cuál es tu top of mind, literal, en el cerebro de los consumidores, a quién eres eh, posicionado. Nosotros también hablamos del de top of track, ¿no? De cuál es la más posicionada en el cerebro del consumidor de forma medida. Eh, y hoy día tenemos una herramienta que es muy rápida, muy barata, muy barata, estamos hablando que vale unos poquitos cientos de dólares, y que por lo tanto cualquier empresa, mediana o grande, incluso emprendedores, podrían utilizarla. La herramienta se llama Implícita, está disponible para Latinoamérica desde hoy, no desde hoy, o sí. sea, desde sí. este año, no es como que hoy la habilitamos, no este año está disponible para toda Latinoamérica, eh, es una herramienta muy rápida, muy barata, y se puede medir de forma digital, eso es lo hermoso de esto. De hecho, es, es una de las startups que nosotros estamos trabajando y estamos desarrollando, un paralelo de agencia de empresa, eh, que busca eh, medir estas asociaciones subconscientes y tratar de entender cómo estamos posicionados en el cerebro consumidor de forma no verbal, ¿sí? Porque sabemos que todos mentimos cuando hablamos, ¿no? Y es lo que me acuerdo que hablabas al inicio, que era lo que te motivó para estudiar las neuroventas, porque dice la gente dice una cosa, y, pero al final no lo cumplen, ¿y ¿por qué miente la gente? Sí. Mira, a ver, Wow, well, a ver, vamos aterrizando un poco todo lo maravilloso que nos has dicho y tratando de, de ajustarnos al tiempo. Tú decías que eh, esto, estos exámenes, digamos, rápidos, o sea, voy a posicionar cierta marca, cierto político, lo que sea, eh, mm -hmm. con ciertas, eh, digamos, pensamientos, valores de esa, de, de esa marca que quiero proyectar. Los tests, para entenderte... Sí. Son test es donde se agarra un grupo entiendo de, de personas no es cierto a una sí. muestra de la población o, ojo exacto una muestra que sea de el público objetivo de esta marca claro. sí o sea si mi marca por ejemplo es de mujeres no me sirve a este hombres no tiene ningún claro. sentido no claro. entonces tomamos sí tomamos una muestra pero del público objetivo de la marca. Súper importante puntualizar eso. Y con esa muestra, pues le hacemos que trate de, eh, le ponemos, eh, me imagino, eh, la, las palabras o por... Eh, Exacto. Y, y que busque, y, y si es que reacciona mientras marra en menos de dos segundos, pues ahí sabemos el inconsciente, que es lo que está ahí grabado, antes de que sí. piense, ah, no, no, creo que es otra cosa, y lo cambie, pues eso ya, me imagino que eso sale del patrón, ¿no es cierto? Sí. Mira, pero... te, te lo voy a explicar de forma práctica. Ok, vamos a, por ejemplo, vamos a analizar Pepsi versus Coca-Cola, y vamos a hablar de tres cosas, precio, eh, sabor y frescura, ¿sí? Entonces yeah. aparece el concepto frescura y aparecen las dos opciones, y tú tienes que apretar en el teclado la tecla E o la tecla I, dependiendo si está a izquierda o derecha, entonces uh -huh. lo que busca este test es que aparece frescura y aparecen las dos marcas, y tú tienes que responder lo más rápido y preciso posible eh, eh, cuál de las dos encuentra más fresca, ¿sí? sí uh -huh. Entonces, lo que busca este té, y después lo que hace es invertir este té. Entonces te va mostrando y te va cambiando constantemente esto. Es como si estuviéramos barajando una carta, ¿no? Y te sale de forma aleatoria. Claro, de tal sí. forma que, de, que de, después de terminar el estudio, vemos que, por ejemplo, frescura en Pepsi fue asociada en 0,6 segundos y en Coca-Cola, un segundo. Eso significa, de forma práctica, que Pepsi es más asociada de forma subconsciente a frescura que Coca-Cola, pero, por ejemplo, Coca-Cola está más asociada a precio. ¿Sí? Entonces, eso de forma práctica, ¿cómo funciona? Ponemos eh, el concepto, ponemos las dos marcas, uh -huh. o ponemos el, el la marca, por ejemplo, Coca-Cola, y en este caso ponemos buena o mala, cara barata, fresca o, o, o no fresca, no, no sé cómo... El, está ahí? Eh, eh, <risa> claro. ¿Rica o no rica? Eh, eh, ¿Bonita fea? Y vamos poniendo los conceptos. De hecho, este test lo desarrolló un psicólogo eh, social por allá por el 1980, se llama Anthony Greenlaw, que es un autor norteamericano, ahí después te voy el nombre, porque es un nombre norteamericano que uno, ¿cómo carajo se escribe eso? Eh, Anthony Greenlaw, por si lo quieren buscar un psicólogo social. Y lo que él hizo, tratar de entender, cállate esto, Perdón, eh, para los que no entienden cachas, de un paréntesis, es me entiendes en chileno. Lo siento, es un chilinismo que no se me, se me escapa. qué se ocupa el, el cacha? Si cachas, me cachas. <ríe> Así que dale. Sí, pero en Perú se usa de una forma distinta. Entonces prefiero puntualizar que cachas es me entiendes, ¿sí? Okay. ¿Me entienden? Me capto. Perfecto. Entonces, lo que buscaba este psicólogo social era entender la, el racismo subconsciente, sí, el racismo no declarado. Entonces ponían distintos conceptos, amor, odio, guerra, eh, sexo, violencia, eh, racismo, y tú tenías que poner bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo. Entre medio de esto aparecía una persona con rostro afroamericana y otra persona con un rostro de una persona blanca, ¿sí? Un 40% de 1.800 personas estudiadas, un 40% se equivocaba poniendo malo a las personas afroamericanas. De 1.800 personas, nadie se equivocó con el rostro de la persona blanca. ¿Qué significa eso? Que un 40% de la, persona de, de la población en Norteamérica, de forma implícita y de forma subconsciente, asocia a personas afroamericanas como personas malas no. O como un concepto negativo. ¿Qué significa eso? ¿Que un 40% de la población de Norteamérica saldría a pegar a una persona afroamericana y a discriminarlo? No, no significa eso. Pero significa que si tuvieran dos currículums, uno de una persona blanca y uno de una persona afroamericana, en igualdad de condiciones, misma universidad, misma carrera, misma experiencia, algún duendecito de su cerebro le iría el blanco. ¿Sí? No. Entonces, y, oye, ahora, eso obviamente lo, ellos lo buscaban para entender de forma psicosocial el tema del racismo y la discriminación. Nosotros no lo utilizamos para eso, sino que lo utilizamos para entender el posicionamiento que tienen las marcas en el cerebro consumidor. Entonces nosotros vamos evaluando, por ejemplo, qué es Movistar en el cerebro de las personas. E incluso no tan solo una marca, sino también una categoría. Por mm. ejemplo, si yo quiero contratar a un contador o un abogado ¿Cuáles son los atributos que yo busco de un abogado para poder contratarlo? ¿Sí? De confianza, conocimiento, experiencia, seriedad, años en el mercado. ¿Cuál de esos es el más importante? Para que la persona diga, ¿sabes qué? Quiero contratarlo a él, ¿sí? Ajá. Entonces podemos estudiar muchas cosas. Podemos Ajá. estudiar la categoría, ¿sí? Por ejemplo, si somos una marca nueva y no entender no, no quiero compartir, o sea, porque nadie conoce mi marca, soy un emprendedor que recién está partiendo, pero puedo estudiar mi categoría, ¿cuáles son de siete atributos los más importantes y lo que buscan más los consumidores en cualquier categoría? En pasta, en refresco, en abogados, contadores, etc. En, en por ejemplo, agencias de marketing, de los 10 atributos más importantes de una agencia de marketing. ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Me importa el valor, el costo? Porque muchas veces decimos, no, el costo es, tan, es muy importante. Y no necesariamente. Quizás a mí, por ejemplo, en temas de contador, más importante que el costo es la confianza que me genera. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. yo estoy dispuesto a pagar más por alguien que me genera más confianza. Entonces, cuando entiendo cómo el consumidor decide, puedo generar una estrategia de marketing, comunicación y una propuesta de valor que esté alineada y conecte con el serio de consumir cuando yo quiero saber la diferencia entre las marcas puedo saber cómo estoy posicionado al consumidor y saber si desde el punto de vista del marketing esto me sirve o no para aumentar mis ventas para estar posicionado como yo quiero porque a veces estoy no sé posicionado en cosas que no me interesa estar posicionado entonces puedo ver por ejemplo yo les voy a dar un, un caso real no voy a decir las marcas porque no puedo porque es un estudio real espero no se me salgan las marcas si no cortamos esto y Sí, ahí lo edita Katia. Eh, hicimos un estudio con tres telcos en, en Costa Rica, ¿sí? Y nos dimos cuenta que la telco que nos contrató en Costa Rica estaba metiéndole muchas lucas o mucha plata en minutos ilimitados, ¿sí? porque somos la única empresa en Costa Rica que tiene minutos ilimitados. Hicimos este estudio y nos dimos cuenta que ya estaba posicionada a minuto ilimitado y por lo tanto seguir invirtiendo en eso no tenía ningún sentido. Seguir invirtiendo en campañas que hicieran minuto ilimitado, pero nos dimos cuenta de algo, que en Costa Rica estaba muy asociado a Guatemala. No entendíamos por qué. Cuando hablamos con la marca entendimos. ¿Por qué? Porque en Guatemala, en Costa Rica, hay muchas personas de Guatemala. ¿Sí? Y lo que ocurría es que esta marca Permitía a que personas que vivieran en Costa Rica pudieran llamar a Guatemala como si no fuera a larga distancia, sino que fuera llamada local. ¿Qué significaba eso? Que como estaba muy bien posicionado en Guatemala y no lo estaba posicionando, no lo estaba utilizando el posicionamiento, era deja de invertir en campañas que digan minutos ilimitados donde ya estás posicionado y comienza a invertir en campañas como eres de Guatemala, vive en Costa Rica, llama a Guatemala como si fuera llamada nacional. ¿Qué significó eso? Que esa campaña hizo que la campaña permitiera un crecimiento de las ventas en un 300%. ¿sí? Oh. Obviamente en el mercado guatemalteco en Costa Rica, porque ahora todos los guatemaltecos sabían que si utilizaban esta telco, podían llamar a Guatemala y a su familia como si fuera llamada nacional. Oh, entonces dejaron de invertir en campañas, para que se entienda muy bien cómo se utiliza esta herramienta, dejaron de invertir en Minuto Ilimitado, donde ya estaban muy bien posicionados, entonces seguirlo posicionando y reforzando era... No tiene ningún sentido, y comenzaron a posicionar algo que no estaban potenciando. Y algo que sí generaba valor, porque la comunidad sí estaba muy bien evaluada. Y aquellas personas que lo sabían lo, lo valoraban mucho. Entonces, probamos con esta campaña, lanzaron esta campaña: eres de Guatemala, vives en Costa Rica, contrata hasta Telco, y puedes llamar eh, de, de, como si fuera a llamada nacional de forma internacional. ¡Pum! 300% la, el ROI fue altísimo, aumentaron un 300% las ventas en esa categoría. Y, y finalmente fue un éxito en venta. Entonces. Sí. Eh, Qué valioso, ¿no? Realmente, eh, Mars, es que te pasas, ¿no? Valioso estos ejemplos que, que nos traes porque, claro. Cuando tú haces unas, unos buenos test de estas asociaciones subconscientes que están ahí presentes, pues da la medida para que la gente de marketing de ventas pueda aplicar un buen mensaje de comunicación y llegar a impactar y conseguir las ventas necesarias. ¿no? Ahora, antes de avanzar, y, y estamos casi por terminar, mi querido Mars, tú mencionaste sobre una eh, herramienta eh, que se llama sí. eh, Implícita. Implícita. Implícita. Implícita. Ya. Sí. ¿Qué hace esta herramienta? Y, y lo bueno que tú decías es que hasta las personas, las startups, que, los emprendedores que están empezando pueden eh, acceder a esta tecnología. Implícita es un algoritmo que desarrollamos nosotros que se basa en el IAT. O sea, es una herramienta de IAT digital. Yeah. Eh, hasta el día de hoy, voy a ser súper franco, hasta el día de hoy nosotros hemos trabajado un prototipo, lo hemos desarrollado, hemos trabajado meses en esto. De uh -huh. hecho, nuestro primer estudio fue el estudio de elecciones presidenciales de primera vuelta en Chile, los resultados fueron tan impresionantes que literalmente acertamos en el orden de las votaciones de los candidatos políticos. ¿Sí? Ah. Todas sí. las elecciones fallaron en, las, en, los, en el orden de los candidatos, nosotros acertamos. Nos equivocamos los porcentajes de votaciones porque nuestro N fue bajo, fue un estudio que nosotros hicimos de forma totalmente autónoma, no hubo un partido político, no hubo un político detrás, nosotros lo utilizamos para probar nuestro algoritmo y herramienta, eh, para que ustedes entiendan. En votaciones del CERVEL, o sea, del Servicio Electoral Chileno, salió, da lo mismo que ustedes conozcan o no conozcan los nombres, ¿no? o que nada no los políticos, el orden era José Antonio Kass, Boric, Parisi, Sichel, provoste Meo, o Marco Enrico Minami. Y nuestro estudio demostraba que iba a salir Cas, a pesar de que toda la encuesta decía lo contrario, Cas, Boric, Parisi, Sichel, Proboste, Meo. O sea, literalmente, acertamos el orden de los candidatos políticos de quién iban a ganar en primera vuelta y quién no, no iban a pasar a segunda vuelta. ¿sí? Acertamos en el orden. Eh, es una herramienta que funciona muy fácil, Hasta creemos y apuntamos a que sea una herramienta automatizada, al día de hoy no es una herramienta automatizada, es una herramienta que funciona por pedido. Entonces, si alguien, por ejemplo, quisiera hacer un estudio, nos contacta de forma directa, de hecho mi correo es mars.agenciomars.cl, uh -huh. hoy día nuestra página web de implícita.cl, Está enfocada el estudio de segunda vuelta. El estudio de segunda vuelta, evidentemente, funciona solo para Chile, por razones obvias. <risa> eh, yeah. Así que si entran a implícita.cl, lo que van a encontrar ahora es el estudio. ¿sí? El estudio como participa en nuestro estudio, porque estamos enfocados en eso, principalmente más que en vender. Eh, implícita.cl, o sea, implícita es no sé, una herramienta que nos permite entender cómo está posicionada una marca, producto, servicio, categoría, o incluso persona en el cerebro del consumidor. Y cómo lo hace con un test de asociación implícita. Es un test que nosotros programamos y que nos permite entender comparado con la competencia o en el caso de las categorías, entendiendo cuáles son los valores asociados y lo que nosotros hacemos con los clientes, por ejemplo, es reunirnos, vemos cuáles son los atributos que quiere medir, programamos este estudio, generamos un link, ellos los comparten con sus bases, bases de datos y eso les permite medir cuál es el posicionamiento subconsciente que tienen el cerebro consumidor Eso es lo que hoy día hace implícita, es un algoritmo que estamos desarrollando, es una, una futura startup que eh, esperamos que funcione tenemos éxito eh, metodológico, o sea, hemos dado resultados, evidentemente no tenemos éxito comercial porque no hemos salido a vender la herramienta, queríamos primero probarla, nos dimos cuenta que funcionó, ahora queremos comprobar que esto no fue un falso positivo, sino que vamos a acertar, porque el 18 de diciembre de este 2021 van a ser la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile. Ahí la van a la segunda. Vamos... Exacto. Ajá. Y el miércoles, el miércoles anterior a este domingo 18, nosotros vamos a tener los resultados del estudio. Y nosotros vamos a decir, según nuestro estudio, este es el candidato político que va a ser el próximo presidente de Chile. Y queremos ver que efectivamente el 18 de diciembre eh, se va a comprobar a través de las votaciones. Si tenemos un efectivo, vamos a decir, ¿sabes qué? Nuestra herramienta funciona y funciona muy bien. Porque lo que nosotros buscamos no es que lo que la gente dice, que es lo que hacen todas las encuestas políticas. Nosotros queremos entender cuál es el candidato que asocia de forma subconsciente. De hecho, nosotros descubrimos cosas muy valiosas en primera vuelta. Insisto, independiente Maravilla. si conocen al candidato. En, en, en esto, nosotros descubrimos que en temas de seguridad, José Antonio Caz estaba muy bien posicionado, incluso en aquellos que votaban por los opositores. Y lo que nosotros nos dimos cuenta, que hoy día, eh, José Antonio Caz lo que más está posicionando y tratando de vender, es la seguridad. Yo soy el que genera seguridad política y social en Chile. Entonces, hay una correlación entre el discurso del candidato político y los valores que nosotros descubrimos en nuestro estudio. ¡Qué maravilla! Oye, seguramente muchas empresas querrán este, tener acceso. Bueno, voy a poner en las notas del programa implícita.cl, ¿cierto? Que ahí va a estar sí. la información. Pero la hablo, información. hablemos, bueno, un poco como de rangos, ¿no es cierto? ¿De cuánto estamos este, hablando eh, para las empresas? Entre 100, entre 100 y 300 dólares hoy día. Entre 100 y 300 dólares por estudio, ¿sí? Lo que sí, muy importante puntualizar, no incluye muestra. Hasta uh -huh. el momento no incluye muestra. ¿Qué significa eso? que no tenemos gente para participar al estudio. Nosotros creamos el estudio y los clientes que nos contraten deberían o contratar una base de datos externa, nunca comprar una base de datos, no se lo recomiendo a nadie, eh, o utilizar su base de datos que ha generado o que ha creado, o claro. contratar paneles online. Hoy día hay muchas empresas en Latinoamérica que hacen paneles online. NetQuest, por ejemplo, es una de todas ellas, que hemos trabajado en distintas empresas. NetQuest no me paga nada, esto no es publicidad pagada. ¿Cómo Netquest dice, es la empresa... empresa que se llama? NetQuest. Net NetQuest, ah, como de net de internet y quest ¿y ellos, de pregunta. ¿Ellos qué te hacen? Ellos te generan los paneles online. Primer panel online en toda Latinoamérica. Tú llegas y los contratas y le dicen, oye, mira, quiero 50 o 100 personas de, de Ecuador que eh, tengan entre 18 y 25 años y que sean mujeres. Y ellos lo que hacen es tenerte una base de datos de 100 mujeres dentro, tienen tienen me gusta mucho NetQuest porque tiene protocolos protocolos de que no sean encuestadores, no sean cuentas falsas no sean, o sea, tienen protocolos bien establecidos. De que bueno, las cuentas sean reales y que realmente ayude al sí. estudio, porque si es que la muestra exacto. es mala, el estudio no va a funcionar exacto, exacto, Confierma eso es el muy precio, importante Mars, porque no te escuché bien dijiste entre, en, 100. entre 100 y 300 dólares por okay. estudio no es por participantes, es por estudio. Eso es lo que cuesta hoy día, más o menos, y va a depender de la complejidad del estudio, porque hay estudios que sí, no sé, pues si quiero evaluar 20 atributos es distinto a si quiero evaluar 5. Claro, claro, claro que sí. Bueno, mi querido Marx, estamos por despedirnos. Cuéntame dónde te encontramos. www.agenciemars.cl Ahí está toda la información de mi empresa y las redes sociales. En Instagram y en Facebook me encuentran como Neuromars, como lo que está aquí escrito. Aquí, nunca lo chunto porque siempre se me ha vuelto aquí, arroba Neuromars, eh, el y en YouTube, me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz Silva, tengo un podcast, voy a hacer spoilers, <risa> Dale, se llama Negocios de Otro Planeta, que también están en todas las plataformas de podcast, eh, y espero también invitarte, Katy, en uno de estos capítulos. Por favor, eh, será un placer. Ya vamos como, como en el capítulo 32, no voy como en el 800 tanto, pero... Vamos, vamos bien. Pero ya ¿sí? empezaste, lo importante es empezar. Sí, no sé ya empezamos. Constante. Y, y, y estamos, esto hemos sido constante por 32 semanas, porque es un capítulo de la semana. A diferencia de este celular? capítulo, que este vodka que... Qué maravilla. Sí. Mi querido Mars, darte las gracias, bueno, es, es, es valioso todo lo que nos has aportado y van a quedar todos los enlaces de todo eh, lo que nos ha mencionado Mars para que lo puedan contactar, para que puedan preguntar también por estos, esta información y pues nada, les, te agradezco nuevamente Mars y agradecemos a la audiencia... Muchas por gracias por ahí. la invitación. No, a ti, a ti. Y gracias también a la audiencia porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para eh, rematar la semana, sí. Este, no, porque estamos, esto va a salir el martes, sí. No, para la eh, continuamos con otro episodio del podcast. Así que pues bueno, se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Tengo que sí. <ríe>